¿Qué tal amigos seguidores de Al Día? Gracias a esta hora, nosotros estamos ya conectados a través de la 104.3 FM, Gran Voz Radio. Igualmente estamos en la plataforma de Diario Al Día, en este momento por Facebook Live. Diálogo político, diálogo profundo, analizamos un poco más un conversatorio entre el político y el periodista. En este caso, quien les habla, Guido Bricio Carrer, vamos a dialogar esta noche con uno de los candidatos que pues, fue participó en las elecciones pasadas y que quedó pues en un lugar pues bastante eh, aceptable, eh, con muchas expectativas incluso hasta de ganar la alcaldía en el año 2019. Hoy está buscando nuevamente ese nuevo reto de alcanzar la alcaldía del Cantón Quevedo. Y sobre todo estamos nosotros, eh, se trata del ingeniero José Álvarez, y mencionaba que estamos nosotros haciendo... Este análisis, conociendo más a fondo de quiénes son los eh, candidatos, quiénes son los candidatos, quiénes son aquellos líderes, actores políticos que buscan llegar a la alcaldía de Quevedo y, sobre todo, para conocer con profundidad quiénes eh, son aquellos personajes. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ingeniero José Álvarez? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, apreciado licenciado y queridos hermanos quevedeños. Eh, para mí es maravilloso poder estar aquí al frente de ustedes. Ni Hao. hao ¿no? bueno, sí, ¿no? Muchos dicen Mi Hao, ¿no? La famosa eh, frase que tiene nuestro amigo eh, José Álvarez, el ingeniero, Mi Hao, ¿no? Cuéntenos un poco de dónde nacen Mi Hao, es un saludo chino. Sí, ni hao, bueno, realmente ya cada día en Quevedo, casi la gran mayoría de los quevedeños saben decir ni Hao, han aprendido a saludar en idioma chino, eh, están diciendo Hola. Como en inglés decimos hello, hello o hi, Ajá. en inglés, en chino se dice ni hao. Entonces ya hello. los quevedeños ya pueden, están listos para poder viajar a, a la China y poder llegar saludando en chino. Entonces ya pueden entrar. Bueno, hay muchas expectativas, ingeniero. Y, y le cuento, ¿no? Yo camino por las calles, ¿no? Y dice, bueno. Y usted incluso ya tiene algunos denominativos, incluso, ¿no? así es. Le llama el, el Nihao, sí. le llama. Incluso le han llegado a decir, no sé si lo pueda decir. Ajá. Eh, dice, claro, claro. Bueno, eh, el ingeniero Álvarez eh, tiene una característica especial, dice. Y le llaman hasta loco Álvarez sí, por su forma así, de ser. ¿Ha escuchado claro. eso? Así es, sí, así realmente. Eh, primero, este bueno, ese nombre lo pusieron realmente en la campaña anterior eh, Realmente lo, los adversarios Lo pusieron como para hacerme pasar como un loquito, ¿no? Entonces, pero eso a la final pero, pero, Yo lo que hago es sacarle sacarle provecho son, son por las ideas, ¿no? Sí, así son es. Las ideas y, y yo viendo también un poco la historia sí. La historia de los grandes científicos sí, que descubrieron ellos eh, Nadie quería con ellos, ¿no? Y a veces sí. querían o uh, inventaban cosas y decían, bueno, estás loco, estás loco, sí. pero esos inventos han sido ahorita de gran utilidad y ha cambiado Así el mundo. Es. Claro, mire que en estos momentos ya el colegio chino es una gran realidad, eh, los padres de familia que tienen allá sus niños están muy contentos, ellos están acá hablándole a sus vecinos, a las otras personas, las maravillas de cómo sus niños, todo lo que el el, el gran eh, ambiente que hay en este colegio, cómo practican, cómo aprenden varias, los niños allí estudian de 7 de la mañana a 4 de la tarde eh, ...estudian carreras en la tarde que son optativas como es cocina china... Eh, ...medicina china, acupuntura, masaje, allí un joven que está en, en segundo curso de colegio, que llamamos acá noveno año, ya sabe preparar hasta 20 platos de la comida china diferente. O sea, ese joven ya de, de 14 años, 15 años, ya puede instalarse en una esquina a vender, eh, a vender platos chinos. Muy deliciosos que esos platos que ellos saben preparar, en realidad aquí en Los Chifas no los venden, porque ellos están recibiendo las clases directamente de chef de la China. Asimismo, en medicina china, esos jóvenes pueden pararse en cualquier esquina y hacer masajes, acupuntura, y curar todas las dolencias que tengamos nosotros. Entonces, allí hay, por ejemplo, lo que es defensa personal, eh, preparar también medicina a partir de las plantas medicinales, eh, los jóvenes están aprendiendo robótica. Entonces es un colegio muy muy avanzado. Realmente sabemos que China en estos momentos es el número uno en lo que es conocimiento, tecnología. Entonces con ellos estamos aprendiendo en ese colegio. O sea, en el futuro mire cómo van a ser estos niños que estudian allí. Serán los futuros doctores, los futuros científicos que van a estar armando lo, los robots, que van a estar manejando toda esta tecnología. Entonces, eso es lo que los proyectos que llevamos adelante. ¿No? Ahorita tenemos tres años ya trabajando para legalizar una universidad china y un instituto tecnológico chino. ¿Para la provincia de Los Ríos, para Quevedo? Para Realmente Montague. este instituto se lo presentamos también porque el colegio lo trajimos aquí a Quevedo, pero en la anterior administración del alcalde Salcedo no dieron la apertura, por ese motivo lo llevamos a Mocache. Ahora, para este instituto, también presentamos aquí en Quevedo, tampoco han dado las facilidades, o sea, no han dado el terreno, todo la, lo, que, lo que se ha solicitado. Entonces, por ese motivo, el instituto se está haciendo todos los trámites con la dirección para Mocache, con esa infraestructura del colegio de Mocache. Pero, este instituto tiene que tener su propia infraestructura, aún no lo hay, él todavía no tiene un terreno en Mocache al lado, ellos todavía no lo han comprado. Entonces, si nosotros llegamos a la alcaldía ahora en, en febrero, automáticamente ya los chinos estarían muy contentos porque nosotros llegamos y nosotros les entregaremos el terreno. Mire de una, que de una el terreno. Claro, no, es que eso ya con nosotros, eso ya ya está, pues ya. Ya eso yo le digo a Mr. May, que es el gerente de los proyectos, o sea, usted será nuestro, nuestro asesor, nuestro asesor en esa parte de proyectos educativos, que es un, un instituto tecnológico superior. Chino, donde se va a dar clases de robótica, mecanización agrícola, que yo aquí tengo los videos donde los jóvenes van a salir, a, a salir aprendiendo en mecanización agrícola, desde una computadora afuera tiene trabajando ese joven, cuatro o seis tractores sin operador, ya no necesitan operadores, las cosechadoras, nada, entonces... Eso van a aprender en mecanización agrícola. O sea, un joven que aprende esa carrera a manejar todo ese tipo de cosechadoras, aguilones, a, a, se podría decir a control remoto desde la computadora, ese joven tranquilamente va a poder eh, ganar tres mil, cuatro mil dólares al mes, lo van a llevar a trabajar para el oro, para, para Guaya, para Perú, porque, sí, sí, porque tiene conocimiento, claro y, y mire, por ejemplo, nosotros aquí producimos 60, 70 quintales de arroz en la hectárea Los chinos están produciendo 450 quintales la hectárea Entonces, en el instituto va a haber la carrera de agronomía entonces los jóvenes van a salir también con ese conocimiento. Es que el grave problema que viven nuestros pueblos acá en Latinoamérica, y hablemos aquí en Quevedo, es que nosotros no tenemos ese conocimiento ese conocimiento muy elevado, ese, ese ser profesional realmente. Acá en nuestras universidades somos ingenieros, nos dan un título, o sea, tenemos un título un papel, pero ese joven no está preparado para ir y decirle, por ejemplo a ese arrocero, ¿cuántos quintales produce usted en la hectárea? Dice, 60 Quintales, entonces ese joven viene Y le dice, mire, yo lo puedo hacer producir 300 quintales Mi responsabilidad, entonces obviamente ese arrocero Le dirá, está bien, ¿cuánto es su sueldo Señor? Entonces el joven dirá, yo gano 3 mil al mes o 2 mil o 4 mil y, y el dueño, el hacendado Va a, a pagar porque porque ahora sí va a ganar más dinero, o sea, mire, que aquí el grave problema es que además de que producen bajo el, la capacidad de arroz por hectárea, les pagan por decir a 20 dólares la saca y salen a la, a la carretera a hacer paro porque a 20 dólares, pero si ya produce 400 quintales, ya no importa que así sea, 15 dólares el quintal pues no, ¿verdad? Ahora, muchas personas en la calle me dicen, sí, pero va a haber menos trabajo porque porque la, las máquinas ya no van a tener conductores pero yo les digo, mire, si se produce más Arroz, grandes cantidades. En China, con el arroz se produce vino, se produce licores, eh, fideo harinas... O sea, se produce un mundo de productos. Crear con mano de obra, valor agregado. ¿no? Exactamente, porque van a haber muchísimas industrias. O sea, lo que yo realmente bu busco, mi imaginación, es transformar a Quevedo en una ciudad llena de muchas industrias, fábricas, aprovechando todos nuestros productos agrícolas que producimos aquí. Mire, los chinos ahorita están hablando, de, por ejemplo, de instalar acá una fábrica de harina de banano porque dice que la harina de banano más otros componentes es muy nutritiva para fabricar la leche como toman los niños, ¿eh? ya de ese cuenta. Entonces, en vez de que a veces el bananero le pagan muy barato este banano para exportarlo, se lo puede procesar acá. Perfecto. Eh, nosotros estamos en vivo a través de la 104.3 FM a nuestros amigos taxistas. Pasemos la voz. Estamos conectado, conectados a través de la 104.3 FM en toda la provincia de Los Ríos, y en especial Acá en la ciudad de Quevedo dialogamos con el ingeniero José Álvarez. Él es candidato a la alcaldía por el movimiento Unidad Democrática Ciudadana, ¿verdad? Sí, así es. 106. 106. Está, 106. Eh, lista 106, un movimiento nuevo, ya participó en las elecciones pasadas. Eh, es la segunda participación que tiene este movimiento eh, que está eh, proyectándose ¿no? y patrocinado en este caso por el ingeniero José Álvarez que busca llegar... A la alcaldía y a propósito del ¿qué, cuál fue esa experiencia que se vivió eh, en esa proyección también usted que alcanzó una importante votación en las elecciones pasadas bueno, eh, para mí fue una experiencia muy interesante. Eh, cabe destacar que yo aparecí de un rato a otro. Sí, era conocido pues antes acá trabajando. Trabajo ya toda la vida acá en Quevedo. Yo he sido dirigente en mi sector toda la vida. Tengo en mi sector, se puede decir, unos 35 años trabajando. He hecho canchas de fútbol, de indoor, de boli. De Estuve haciendo una pista de bicicros hace muchos años ahí. Todo esto allá donde ahorita es el hospital del seguro. Antes eso era un paja grande, todo esto he, he, he trabajado en lo que es gestión de lastrados de instalar tuberías todo esto en mi sector, antes eh, yo realmente cuando pues había hace muchos años mi camionetita era como la ambulancia del sector para llevar a las personas que estaban delicados de salud a Guayaquil a los hospitales o a veces ir a traer a alguien que había fallecido ese siempre ha estado, una vez hasta nos volcamos en la camioneta llevando a una persona grave a Guayaquil entonces, siempre he estado involucrado en esto del servicio, pero en la en la campaña anterior, eh, pues realmente las personas me conocieron. Tuve esa oportunidad de darme a conocer recorriendo todos los sectores. Eh, por esa, digamos, yo soy, gracias a Dios, pues empecé con un taller de bicicleta, ahora soy un fabricante de maquinarias agrícolas, de muchas maquinarias. Siempre eh, me ha gustado, eh, he logrado eh, desarrollar esa experticia de, de siempre ser diferente. Y ese es el éxito en mi maquinaria que mi maquinaria siempre tiene algo diferente. Después de yo estar en muchas ferias de maquinarias agrícolas en Brasil llama la atención sí ¿no? en Brasil en Argentina en Bogotá en Estados Unidos en la China entonces mis máquinas agrícolas siempre tienen cuando yo no tengo yo le digo no yo no tengo competencia yo inclusive a veces viene un cliente a donde mí y le doy el dato mire en tal parte también hay usted va allá, va y luego otra vez vuelven a donde mí porque yo los he atendido bien porque yo les he brindado si es posible unos alimentos, hemos conversado, entonces el cliente entra en esa, en esa amistad con uno, ¿no? ¿verdad? Entonces la, es lo mismo que yo hago ahora pues en, en la política, en la vez anterior logré hacer ese trabajo que fue diferente, que fue mostrarme, mostrar todas esas, esas habilidades, esas destrezas y realmente lo que busco es se podría decir es liberar a un pueblo, porque el sistema en el que vivimos estamos totalmente equivocados, vivimos en un sistema en el que el político que llega es el político que más invierte dinero en la campaña, pero ese es otro de los graves problemas que vivimos porque eso significa de que ese político llega con todos los puestos, ya los llega, ya todo está entregado, ya prácticamente sí, todo, está contratado. todo está contratado entonces eh, eh, no llega Llega realmente como quien dice, como un, hablemos como un gerente, ¿no verdad? Que llega a, a ver todos los problemas y decir, a ver, bueno, aquí tenemos un grave problema eh, en obras públicas. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos sectores que no están lastrados. Entonces vamos a, a contratar a un gran ingeniero civil muy experimentado, que tenga experiencia ya en municipios grandes, donde ya haya trabajado y venga a trabajar. obviamente ese ingeniero viene y cobra su mensualidad y no se le puede pedir pues este, ese porcentaje que piden porque no no hay tampoco no hay necesidad porque el candidato no ha ganado entonces llevamos ese, ese sistema en el que el candidato ahora sobre todo no invierte dinero o sea es un es un, un proyecto en el que se pueda realmente darle un cambio total. Yo le digo a la gente, mira, yo para ir a perder tiempo, a ser alcalde, ir a perder mi tiempo, yo no tengo tiempo. O sea, porque digo, ¿cómo perder tiempo? Ir... A hacer lo mismo que están haciendo los demás, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que ir a, a hacer un cambio, a, a dar un ejemplo a los jóvenes. Yo tengo solamente una hija, entonces la idea es, yo no puedo dar un mal ejemplo a esa hija, a mis sobrinos, a, mi, a, mi, a mis vecinos, a, todo, a toda una sociedad, a los jóvenes. Tenemos que ir a hacer, a hacer una nueva historia de que luego Quevedo sea ese centro de la atención, donde luego salgan también más jóvenes de otros cantones y digan, miren, hagamos hagamos así también en Quevedo, o sea, como de nuestros cantones como en Quevedo, donde la contabilidad del municipio esté todo, esté en el sistema, ¿no verdad? Esté en el sistema. Estas son las obras que se van a hacer en este año y estos son los presupuestos y aquí están para el próximo mes, tres meses, aquí están las empresas que están participando y, y que todo sea muy transparente, que las empresas que vayan a, a ganar la obra, pues que hagan los descuentos y que no tengan que estar dando eh, eso, los porcentajes, porque es una gran realidad que en estos momentos en el Ecuador no, hay, no existe una empresa que esté haciendo una obra, un trabajo, un contrato que no esté dando porcentaje. Toda empresa, cuando uno escucha en las noticias y uno escucha, dice, mire, dice que los de Odebrecht están ahí peleando porque dice que, que han dado tanto, y uno dice, pero si no hay quien, todos han dado, o sea, el que está haciendo la, el que está haciendo la acera, el que está haciendo el puente, no hay una empresa que no dé porcentaje. Entonces, es una costumbre, ¿no? Eso, una, eso una es, una tradición. es una mala costumbre. Mire, yo, eh, yo hablo, gracias a Dios, idioma inglés. Yo empecé a andar con los gringos, se puede decir ya hace uno. 20 años, 23 años, los gringos vivieron 7 años en mi casa como hermanos, ¿no es verdad? Los gringos, alemanes, chinos han vivido conmigo 3 años en mi casa, yo ahorita a esos, a esos chinos del colegio chino les sirvo 11 años gratuitamente, yo no cobro nada, entonces a veces hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿y cómo tú andas con tantos extranjeros? Y yo le he dicho, sencillo, yo nunca les pido nada. Yo, si antes yo estoy, andan conmigo, le digo, vámonos a tomar un jugo, vamos a comer ahí, yo pago. Entonces, entonces o sea, ese es el éxito, o sea, si, mire, si yo, por ejemplo, uno en ese sistema de los chinos, si a esa persona le gusta, por ejemplo, cogerse un suelto, ¿eh? esa persona sale de ahí, de ese círculo, automáticamente. Entonces, la idea es implementar un sistema de, de seriedad, de honradez. Muy bien. Eh, gracias, eh, 21 horas, bueno, 20, 20 horas, 59 minutos. Estamos en vivo a través de la 104.3 FM, Gran Voz Radio, gracias a nuestros amigos taxistas que de pronto nos están sintonizando en algún lugar de la ciudad, ellos están allá parqueados en, la, en las afueras de la terminal terrestre de Quevedo, que generalmente es un punto de encuentro, los puntos de llegada allí donde hay pasajeros. Entonces ellos están a la expectativa, escuchándonos. Muchas gracias quienes nos nos siguen también en el resto de la provincia de Los Ríos. Y bueno, también estamos conectados a través de la plataforma de Diario al Día. Estamos también por Al Día TV en nuestro canal de YouTube. Y estamos conectados también hasta la cuenta de Twitter en Al Día con ese Estamos totalmente conectados en todas las plataformas para que los ciudadanos, los electores puedan conocer un poco. Vamos a, a leer una un comentario. Luis, Luis Macías menciona... Nadie habla de seguridad ciudadana en Quevedo, y ahora que vemos que ha traído un drone claro. a ver si lo muestra en la cámara claro. mire, eso es muy importante a veces lo, los internautas dicen nadie habla de seguridad y aquí entrevistaron en diario al día hace como un mes a alguien en la calle cuando había habido un asalto allá en, en un banco okay, sí. y, y el hombre dijo dijo este sí dice que hasta aquí ninguno de los candidatos no valen porque ninguno ha hablado de la seguridad y entonces le preguntaban bueno y usted si fuera alcalde qué hiciera, y si yo utilizo los drones yo utilizo esto y yo cuando vine a una entrevista aquí y yo le dije a, lo, a sus colegas, yo le dije, mire, yo antes de que él hable eso, usted sabe que yo hace un mes estuve aquí en Diario al Día y yo presenté drones, hablé de todo el sistema de seguridad. Mire, nosotros, yo he tenido oportunidad de estar reunido con un representante de una compañía de seguridad de la China, ¿no es verdad? Ustedes saben que los chinos tienen toda esta tecnología, son inventores de todo esto. Entonces, esta compañía ofrece eh, asesorarnos y proveernos también equipos de, de vigilancia, de seguridad, que son, por ejemplo, equipos como estos drones, por ejemplo, ¿no es verdad? Estos drones, que aquí los podemos ver, entonces, ¿cómo es? Estos drones, por ejemplo, funcionarían, eh, un drone para cada parroquia urbana y también uh -huh. otro drone para la parroquia rural de San Carlos y para la parroquia La Esperanza. Entonces, esto de aquí, si se ocasiona algún, algún, alguna cosa que pase en cualquier parroquia, automáticamente en ese UPC que esté va a salir a sobrevolar y hacer las aproximaciones, y, y va a poder ver, o sea, usted sabe que los carros abajo demoran mientras andan, pero esto vuela rápido, y, de una, de y automáticamente monitoreo. hace las aproximaciones, y desde la computadora están viendo desde una central, de porque esto viene un equipo con monitoreo, están viendo y le están comunicando a las motos, a la policía, mire, por tal calle están dando por allá, y ya rápido lo capturan, si se está yendo a San Carlos, por San Carlos están los otros drones. Y estos drones también tienen un sistema, si es en la noche... Y están en la maleza También logra detectar Logra detectar en qué parte de, de, de, la ma, de la maleza, de la montaña Están también, hay personas Tiene todo un sistema Para, para poder detectar Entonces eh, son drones, cámaras También que van a estar instaladas En diferentes en punto puntos de Quevedo Con reconocimiento facial eh, y, y también para las placas De los vehículos, motos y, y, y carros entonces, con todo ese sistema y un, y un centro de monitoreo, ¿no? Lo ¿verdad? otro es que no se debe permitir que circulen vehículos sin placas, ¿verdad? Así es claro, es que ese, mire, ese es un grave problema. Mire, si yo anduviera en mi camioneta sin placa, eso es un problema, pues bueno, usted también, o cualquiera de los quevedeños que están acá mirando, anduvieran sin placa, eso es un problema. Pues a uno, pero mira ahí usted va y usted encuentra muchos vehículos que andan con polarizados y sin placas, pero no pasa nada, y eso, eso lo vemos, pues, lo vemos todos los días. Tenemos, además de esto también tenemos un proyecto muy interesante para la seguridad. Porque mire que la solución no es solamente, bueno, ya lo que hemos hablado, la vigilancia y todo eso está excelente, lo necesitamos todos los equipos para la seguridad, respaldar a la policía, arreglarle todos los patrulleros que estén dañados, las motocicletas, proveerle todo lo que ellos necesiten para la seguridad. Maestro, aquí la compare, sí. eh, sí. ¿qué ha pensado usted también en donar camionetas, eh, motocicletas a la Policía Nacional? dentro de ese presupuesto que tiene el, el municipio, no sé eh, para fomentar <risa> el equipamiento, porque vemos que los policías ahora no no tienen claro, así es, moverse. y no tienen, yo he hablado con él, algunos policías por ahí, ellos dicen, mire, lo, las camionetas no tienen llantas, los motores están fundidos, eh, no hay para combustible, entonces se necesita que el municipio haga su aporte, pero también se necesita que el municipio ponga también agentes de inteligencia a trabajar, porque también mucho en, ahí sabemos que hay muchos policías que también uti eh, realmente utilizan mal el uniforme, ¿no es verdad? Que están relacionados con, con la gente del delito y todas estas cosas, entonces eso tiene que también terminarse, porque ese también es otro grave problema. Por ejemplo, usted ve, mire, usted se va por ejemplo por aquí para la Vía Buena Fe y usted ve cómo los vigilantes de tránsito están también que paran a toda la gente humilde que están dando para allá en su motito, en su carrito y, y uno dice, mire cómo están acá, o sea, ¿no verdad? Entonces eso, eso tampoco no está bien, pero en cambio en otro lado se están llevando los, los vehículos, están asaltando. Y ahí no están controlando, entonces, pero es por eso que se necesita que tiene que haber un alcalde que sea ejemplar, que sea ejemplar. O sea, que ese alcalde eh, no esté haciendo nada indebido, entonces él va a poner orden. Y algo muy interesante que es justamente para, el, para la seguridad, para terminar con este problema de la seguridad, es que nosotros vamos a traer a la institución que es el SECAP a Quevedo. El CECAP tendrá ahorita uno, unas, unas 30 carreras prácticas, ¿no? Pero la, nuestro plan es traer... porque en ese momento estuvo... Así es. Fuerza. Tener más cursos, más capacitación. Es que yo he estado mucho en, en Colombia, en Bogotá. Allá se llama el SENA. Yo este tema lo hablé la campaña pasada. Lo que pasa es que a veces el pueblo, a veces no, no toma atención. Entonces, mire, en Colombia tiene cientos de carreras, ¿no? hay la carrera de, del... El, la capacitación en tres meses, aprende el curso del caucho, el curso del acrílico, del vidrio, del biodiesel, aprende el curso de las cajas automáticas. Entonces los jóvenes salen aprendiendo de ahí en tres, cuatro meses. Economía, se genera la economía popular. ¿no? Ellos aprende. aprenden. El trabajo. Nosotros mire, mire por ejemplo, qué hacía por ejemplo eh, Nazareno, por ejemplo. Nazareno cogió y llamaba a toda la gente y les pagaba, dicen, 200 dólares a la semana. Nosotros también los llamaremos también a todos a reunirnos. A comer con todos los señores. También los llamaremos. Y le ponemos ahí a el SECAP acá, con todos los cursos que ellos elijan. Le gusta esta carrera, la otra, la otra, la otra. Vengan, van a estudiar. ¿A dónde? En las instalaciones del colegio municipal. Y van a estudiar todas las noches. El municipio les va a dar cena todas las noches. Van a comer bien. Tres meses. Entonces... Exacto. Fue el incentivo. Claro, 200, 300 que andan en malos caminos, van a aprender todas esas carreras. Luego les alistamos en algún lugar, compraremos unas 3 hectáreas de tierra, les haremos sus kioscos bonitos, cómodos, con baños, con todo arreglado, y, y ahí, sí, ahí sí pagaremos a los medios de comunicación. No pagaremos para lo que hacen ahora. Ahí pagaremos ¿eh? a los medios de comunicación, pero el alcalde va a hablar y va a decir a todos los quevedeños que desean que esto cambie, que toda esta gente cambie, se le daña su carro, su aire acondicionado, se le daña su refrigeradora, eh, desea trabajo, venga aquí en esta zona, que aquí ellos están capacitados por especialistas. Una zona franca de... Exactamente, y allí ellos hacen trabajo, entonces se termina la delincuencia, porque ya el, el grave, mire, es que es por eso nosotros los que venimos de la pobreza, lo sabemos, lo que hemos eh, yo estudié, fíjese muchacho yo estudié en la Academia París, yo estudié sastrería, yo estudié en la Academia Guayaquil, estudié radio y televisión, entonces nosotros venimos de la pobreza, ¿por qué la gente roba? La gente roba porque lo que pasa es que se termina a veces la escuela apuradamente y luego ya el joven no dice, no es que no le entra, es que ya ese man ya no, no da más, ya eso no va, por gusto va a irse al colegio Nicolás y el colegio Nicolás no la va a ver en matemáticas entonces ese joven ya no va al colegio. Entonces como el joven ahí. Exactamente El joven no aprende nada Entonces al no saber nada Tiene 16, 17 años ¿Qué le queda? Se va a trabajar a la bananera A la, Tiene que salir a las 5 de la mañana A trabajar A coger soya Al campo Y trabaja hasta el sábado Y le pagan 60, 70 dólares a la semana Entonces él ve mucho trabajo, mucho esfuerzo Mucho sacrificio, ganar 70 dólares Entonces viene alguien Un amigo y le dice Oye, vamos, ¿qué hacemos? Mira, ve, ta, ta, ta, ya 200 dólares 500 dólares, 50 dólares entonces se van a ella. Pero si nosotros venimos y le enseñamos todas esas carreras que yo estoy comentando y también preparamos a la familia de ellos, pues en esos tiempos también preparamos a la, a la esposa, a los hijos, a las mamitas, los preparamos psicológicamente de esa nueva forma de vida. Entonces todos esos jóvenes van a cambiar y ese mismo sistema lo entraremos en la cárcel de Quevedo también. Entonces ya los jóvenes cuando salgan de allí, ya salen con un conocimiento. Mire que nosotros tranquilamente en la cárcel de Quevedo, aparte de que instalaremos adentro talleres, afuera de la cárcel, nosotros instalaremos eh, un, una, eso yo lo planteé también la vez anterior, una tienda para que allí se vendan los productos que se fabrican adentro en la cárcel. Entonces, es que vedeño también des, vea, desea comprar estos productos, esto, lo otro. Vaya ya. Ahora ya también es que ya también ellos ya están hostigados que solo les enseñan a hacer camas y cómodas, ¿no verdad? Mire, por ejemplo, yo he traído esto de aquí. Esto es un, un espeque para sembrar pastos, fíjese. Esto aquí en el Ecuador nadie lo fabrica. Y es hecho de tubo, todo esto. Entonces, esto de aquí, yo le llevo, por ejemplo, esto, digamos, a la cárcel o lo llevo esto al colegio 7 de octubre, y le digo, mire, hagan ahí, ahí hay ahí también el dinero para el material, hagan 50 de estos, y los ganaderos ecuatorianos empiezan a comprar. Entonces, compran, y con la misma plata ellos que sigan trabajando, ¿no verdad? Entonces, así como este producto, hay cientos de productos. ¿Por qué? Porque yo he estado en todas esas ferias en Brasil, en todos estos países, entonces yo tengo, en mi casa yo tengo unas maletas cargadas de, de catálogos, Maletas, porque yo cuando voy, sí, yo cuando voy, eh, yo eh, me encontraban, por ejemplo, lo, los empresarios de Guayaquil, los importadores de, de John Deal, de, de Case, toda esa marca famosa. Allá me encontraban y ellos me hacían, como ahora dice, bullying, pues no me decían, ¿y qué fue? Me dice, ¿cuántos contenedores te estás llevando? Yo le decía, No, yo solamente cargo mis cámaras, las estoy llevando las cargadas de, de la fotografía y estoy llevando esta, mis maletas cargadas de catálogo. Yo las voy a hacerlas en Ecuador. Es que esto, por decir. Eh, Digamos que esto en Brasil cuesta, digamos, un ejemplo, 200 dólares. ¿Pero qué pasa? Que esto aquí tranquilamente se lo vende a 80 dólares. Y ya, entonces sale más barato fabricarlo acá en Ecuador. Sí, entonces, sí. ¿nosotros qué es lo que buscamos? Quevedo tiene que aprovechar esa gran oportunidad de tener este alcalde que va a, a transformar un, un cantón, digamos, en que todo el mundo empiece a trabajar, ¿no verdad?, con los proyectos que yo he hablado, Universidad China, Instituto Tecnológico, eh, prácticamente mi idea es que Quevedo, si da esa oportunidad de que yo sea su alcalde, va a tener un salto de 50 años. 50 años vamos a poder saltarnos nosotros, ¿no verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, mire, que llevamos un proyecto muy interesante que vamos a crear en el municipio, un departamento que se llama Desarrollo Productivo no verdad Entonces nosotros con, con el mismo personal que está en el municipio, porque hay que reducir personal, porque hay que aprovechar ahora que ya se popularizó más el asunto del internet, de los software. Mire usted aquí opera toda esta semejante infraestructura con tantas plataformas que tiene usted sin estar acá, ¿no verdad? Entonces lo mismo, el municipio tiene ya que innovar y todo ese proyecto yo lo tengo aquí en esta carpeta. Eh, ciudad Inteligente, Gobernanza Inteligente Todo se puede todo, hacer Exactamente, todo ¿Eh? se puede hacer Entonces, ¿Eh? ese personal, esos profesionales que están en esas otras áreas Los capacitaremos por gente especializada Podemos traer colombianos para que los preparen En cómo, por ejemplo, para asesorar a todos los emprendedores Llamaremos a todos los emprendedores de Quevedo Y los que dicen, no, es que yo no tengo idea, Es que yo no sé qué hacer A ellos, en cambio, les los, los haremos emprendedores Porque yo antes, yo no era emprendedor y yo, bueno, yo pedía mucho a Dios porque yo veía mucha gente que, que hacía cosas y yo decía, pero qué tan inteligente, ¿Cómo, cómo hace, yo quisiera hacer, ¿no? ¿Verdad? Pero luego Dios me bendició grandemente y yo ahora se podría decir que soy un emprendedor, ¿no? Entonces, al que no es emprendedor, lo haremos emprendedor. Entonces, es decir, bueno, es decir que usted va a aprovechar el talento. Claro. El recurso humano. Sí. Eh, dándole capacitación, Así es, claro. dándole información, Así es. dándole preparación sí. y que ellos tengan oportunidades para generar fuentes de trabajo, sí. incluso generar eh, eh, divisas, es decir, claro. exportar. Claro, es exportar que mire que aquí y hace adecuado. aquí hace 30, 32 años más o menos, aquí en Quevedo había una institución que se llamaba Fun Quevedo. Y Quevedo hacía lo que yo ahorita estoy diciendo, o sea, que hacía capacitar a todos los emprendedores. Luego nosotros, después de que los capacitaremos a todos, obviamente este alcalde se va a reunirse con todos los gerentes de, de los bancos de aquí de Quevedo, ahora hay muchas cooperativas que han llegado, ¿no es verdad? Se va a reunirse con todos ellos a conversar, a comer en el restaurante Jade, y a explicarles esos proyectos interesantes que tenemos de respaldar económicamente ellos con crédito, con crédito a todito, eh, los emprendedores, pues entonces los emprendedores tienen sus proyectos que necesitan mil dólares, tres mil, cinco mil, veinte mil dólares, y como los hemos preparado, les hemos enseñado, los hemos motivado también, y les hemos enseñado a administrar financieramente sus pequeños negocios, a manejar sus pequeñitas finanzas, y también les hemos enseñado a, a elaborar bien el producto que ellos ellos quieren hacer, entonces luego también ya lo, les hacemos dar los créditos también les hacemos dar los créditos. Ahí viene, por ejemplo, este alcalde eh, en Quevedo, fíjese que hay miles de, de personas que no tienen escrituras. Entonces viene a darle escritura, porque lo que pasa es que yo realmente no me entra en la cabeza cuando yo veo a los alcaldes que hacen una rueda de prensa porque dicen que van a entregar, dice, 100 títulos, ¿no es verdad? Y nosotros los pobres que venimos de afuera, nosotros decimos, pues tanta cosa que hace para más de dar un papel, que son cuatro o cinco papeles, una escritura, y, y nosotros, el pueblo, necesitando esas escrituras, ¿no es verdad? Fíjense que hay miles de quevedeños que, que dicen que viven ahí 20 años en las casas, pero que eso era de los abuelos que les vendieron, y ya ellos están fallecidos y todo eso, pero no tienen escrituras. Pero si ya viven 15, 20 años en toditos esos solares, tiene que llegar un alcalde decidido con un grupo de sus abogados del municipio y buscarle la forma de cómo darle sus escrituras. Y que, ¿Por qué? Porque estas persona con las escrituras, ellos ya pueden acceder a créditos. Entonces, el momento que le damos los créditos a todos los emprendedores, cada emprendedor le va a poder dar trabajo a dos, a tres, a cuatro, a cinco personas, ¿no? ¿Verdad? y ese mismo ese mismo este departamento de desarrollo productivo también vamos a utilizar para, ahí aquí en Quevedo, ya hay empresarios que necesitan más dinero, hay empresarios, gente que ya necesita abrir sus empresas y que necesita, por ejemplo, 500 mil dólares, un millón, dos millones de dólares, que eso lo da la CFN. El proyecto más ambicioso. Sí, pero la CFN pide un pide un proyecto, y cuando a nosotros vamos a la CFN y nos dicen un proyecto, y como nosotros no, no entendemos de eso, entonces nosotros ya nos desanimamos. Porque nosotros decimos, ¿y quién hace ese proyecto? Ah, el ingeniero, lo de allá, pero cobran al 5%. Entonces, si yo, un millón de dólares el proyecto, ya ya el 5% 50 mil dólares, me pide. Y entonces yo digo 50 mil, si es un millón que me van a dar y ya, Entonces yo ya me desanimo. Pero ahí viene el, el departamento que nosotros tenemos, tendrá los ingenieros que le hacen los proyectos. Y que ese empresario pague una tasa al municipio, por decir, del, del 0,5%. Eso significa 0,5% que si va a hacer un crédito de, de un millón de dólares, esa persona tiene que pagar una tasa de 5 mil dólares nomás. Y le, le elaboran el proyecto y también nosotros como alcaldes, como administración, nos encargamos de, de ayudar a acelerar pues en, en la CFN a través de los contactos, de los políticos y todo esto para que les den los créditos. Entonces, toda esta gente empezarán a traer esos dineros, invierten acá en Quevedo, en, en, en fábricas, industrias, el dinero se quedará en Quevedo y empezaremos lo que usted dijo a exportar. Porque también nuestra meta es también llamar a un grupo justamente de empresarios para que se unan un grupo, por ejemplo, de 50, 100 personas de Quevedo que tengan su capital, digamos, entre ellos se reúnan y que ellos hagan una compañía. Esta compañía se, es una compañía de importación y exportación. En la importación, esta compañía va a poderle traerle, por ejemplo, de China, la mercadería va a ser algo como, como Castro, pero más grande, porque le va a traer a todos los comerciantes de Quevedo, le va a poder traerle sus mercaderías a precio de fábrica de allá de la China. Y esta compañía va a ganar un pequeño porcentaje, pues no, ¿verdad? Entonces todo eso será para esa, esos empresarios que se animan a ellos unirse, a hacer una compañía de importación, y exportación. Entonces, exportación, ¿por qué? Porque ellos también van a empezar a aquí a producir y a comprar quizá chocolate y a exportarlo a la China, exportarlo para, exportarlo para Europa. Entonces, nuestra propuesta es de trabajo. Mire que yo tengo bueno, el... Totalmente, eh, y veo que su propuesta va mirando un, po mirando un poco más lejos, Ajá, sí. no, no mira alrededor. Claro. Mira horizontes. Claro, así es. Así ¿Alguien, es. alguien una vez dijo: mirar allá donde tus ojos no ven, la copa claro, de los árboles. Así es. Son 21 horas con 17 minutos. Estamos dialogando con José Álvarez, él es candidato a la alcaldía por el movimiento Unidad Democrática Ciudadana, lista 106. Saludamos también a, al señor Patricio Bustamante, líder de este movimiento, también que nos acompaña acá. Eh, un movimiento nuevo que está incursionando en la política en este diálogo. Ingeniero, ya en este diálogo que realmente el tiempo no nos alcanza, ¿no? Pu podemos pasar una hora, dos horas, <risa> tres horas claro. dialog dialogando este tema. Eh, iniciamos ya nosotros una fase, una fase ya de la pre-campaña, podríamos decir, y estamos sí. terminando este año 2023. Sí. Perdón, 2022, y le damos la bienvenida al año 2023. Inicia la campaña electoral. ¿Cómo usted va eh, o está haciendo para lograr eh, llamar la atención de los conciudadanos, del soberano y, y que su propuesta llegue pues a, a ese número de electores que cubre pues las dos parroquias rurales como la zona urbana y rural de Quevedo? Desde, desde la bicicleta, ¿no es verdad? Porque ese es el sistema, no es la bicicleta. Yo viajo en mi bicicleta con este equipo que es una mochila y va ahí, se ve el número 106 entonces, desde allí, porque en esa bicicleta puedo recorrer tranquilamente todo que veo, ¿no? Yo tengo físico para recorrerlo, yo me entrego realmente a un pueblo, eh, me entrego totalmente. Estos, estos 40 días aproximadamente que faltan para la campaña, eh, me entrego totalmente solamente por querer, digamos, eh, liberar a un pueblo. ¿verdad? Porque el pueblo está como ya lo hemos aquí comentado estamos plagados en, en el problema en la delincuencia la de, lo, la, en la delincuencia de que digamos que alguien que se asaltan ¿no? pero los, los también la gente que están los de cuello blanco que llamamos ¿no? Ellos se llevan por ejemplo usted sabe ¿no? 500 mil un millón, ellos se llevan bastante plata entonces pero hay que No alcanza la plata <ríe> Claro, no alcanza exactamente entonces nosotros hablamos de como usted lo dijo fuentes de trabajo mire que yo tengo el contacto con una, una dueña de una ONG que es de Suiza, ella ya, esa ONG está funcionando en, en Imbabura, entonces ella también está lista a venir, eh, si nosotros llegamos a la alcaldía, venir acá a trabajar a Quevedo con su ONG, ella respalda sobre todo proyectos de las madres solteras. Las madres solteras, entonces ella les enseña a sí mismo, le, le, esa fundación les prepara en lo que ellas se interesen y además hemos hablado con ella para que a través de ella, eh, como yo soy ese emprendedor, ella contactarnos con más ONG de Europa para nosotros también a través de este, de este de ellos poder vender nuestros productos para Europa. Y, y nuestro proyecto también principal, que es el agua para Quevedo, también nuestro proyecto es que llevar, primero mire que Quevedo hay un problema, se invierte miles de dólares al día en químicos, dicen que invierten, ¿no? ¿Verdad? Pero qué pasa? Que esa agua no vale para tomar porque nadie la toma, entonces no no se puede tener claro, bueno, ¿por qué invierten sabe, dinero sabe que en químicos? Muchos ¿sí no? quevedeños sí no? la beben. Nuestros hermanos quevedeños que viven en las zonas marginales, nuestros, sí, los, así nuestros es. niños, sí, así es. ellos la beben de la, la cocinan La cocinan, quizás, y. y, algunos y no, sí. la, no la cocinan. Dese cuenta, ¿no? Hay sectores, mire, todo la 15 de noviembre, todos estos sectores que yo estoy andando, no tienen agua. Y mire que ellos, ellos jalan agua de los pozos. Y el pozo está aquí y el pozo séptico está ahí a 8 o 10 metros. Entonces, las aguas de los pozos no están aptas también para el consumo humano. Se necesita traer el agua que venga, el agua que está viniendo de allá mínimo, mínimo de calope, que está viniendo para que esta sea la agua que pueda tomar. Entonces, a lo último, nuestro proyecto es que a todas las casas llegue una nueva tubería, una tubería nueva, una segunda tubería donde ahí esté el agua, pero lista para tomar. Es posible, tomando en cuenta que cuesta... Cuesta millones de dólares. Sí, así es. Eh, no, ah, no hay presupuesto que alcance. Claro. ¿Es posible? Ya, claro, lo que pasa es que esto lo financia el Banco del Estado el Banco del Estado solamente necesita que cualquier cantón le presente el proyecto y ellos ponen los el estudios, dinero. ¿no? Exactamente, los estudios, o sea, hay que ser serios, no hay que esperar a no, es que quiero que el agua mejor con una empresa privada, porque el señor es inversionista y él ponga la plata y en el fondo yo, ta, la, la, la, aquí así funciona, ellos mismos son los son los socios en los proyectos de, de la cuadra, en los proyectos de acá, de, de, la, de, lo, de digamos, de las recolecciones de basura, todo, ellos mismos son los son los socios, ¿no verdad? Entonces no hay que verlo así, hay que ir para que el Banco del Ay, Estado financie y solucione, el, mire el Banco del Estado financia y soluciona no es solamente el problema del agua, no soluciona el agua, sino que soluciona asfaltado. O sea que si presentamos lo que usted dijo hace un momento, los estudios, nosotros tenemos todo un quevedo asfaltado. Todo un Quevedo asfaltado, o sea, <coughs> miren los sectores que usted habló, los sectores eh, diferentes zonas, que todo es piedra, la persona no puede caminar, mucho polvo, los taxis no pueden También llegar a los, ese los lugar. Dos, estamos con las minas de piedra y todavía tenemos caminos de tierra. Exactamente, entonces si venimos y elaboramos proyectos bien hechos de asfaltado, alcantarillado, nosotros llegaremos y vamos a comprar inmediatamente uno o dos camiones de esos que le llama hidrocleaner que son los camiones esos que andan limpiando porque sí, muchas, buenas, eh. claro, porque mire que muchísimas personas tienen estos pozos están llenos y esto está que sale allí malos olores porque el camión que limpia les cobra como 150 200 dólares entonces si el municipio tiene que tener, por obligación tiene que tener uno o dos camiones de estos para dar ese servicio y entonces así va, obviamente también paga, pero Paga, que pague, digamos, 20 dólares, pues ya, una, una, a, al municipio, una tasa, pues va y paga 20 dólares y le programan, ok, tal día pasa por su casa. Y de ahí mire que todos estos desechos, con todos estos desechos puede tranquilamente empezar a producir gas. El gas. Para consumo. La metanza, la exactamente, gente. puede producir gas, que es lo que se ha hecho también con la mala administración del botadero de basura, que ahora mire, está con está con ese grave problema Eman, de ese, de emanando, ese incendio. Siempre humo, ¿no? La contaminación. 500 años dicen los expertos ambientalistas que vamos a sufrir. O sea, de ese es, cuenta. Seis generaciones más. Exactamente. Entonces, entonces hay que ir más allá a dar esas grandes soluciones de Quevedo. Y una vez más le digo, si ustedes, hermanos quevedeños, me el como su alcalde, les aseguro que vamos a dar un salto de 50 años. 50 años de producción. 50 años, yo les digo porque o sea, yo... Más que la pandemia, la pandemia, eh, de acuerdo a los datos estadísticos, sí. crecimos seis años exponencialmente sí, claro. en tecnología. Sí. así Yo soy un fabricante de maquinaria, nosotros diseñamos maquinarias, diseñamos sistemas. Nosotros cuando la gente viene a veces no ha creído que nosotros hacemos tal cosa. Ah, bueno, a ver, hágalo, nosotros se lo hacemos. Entonces, simplemente hay que apegarse a los que saben. Nosotros tenemos esa alianza estratégica con, con esta esto, digamos, en este caso con los chinos y tenemos que aprovechar esa gran oportunidad, tenemos que aprovecharla. Nosotros, mire que ahí están la fotografía, nosotros estamos reunidos con el ministro de Agricultura, hace unas dos semanas nos reunimos justamente para llevar cooperación agrícola para todo el Ecuador, ¿no es verdad? Entonces, nosotros, mire, tenemos aquí, por ejemplo, un sistema... De, de parqueadero, por ejemplo, para los para los vehículos. Mire, en vez, el grave problema que hay aquí, mire, ahorita ese parqueadero, yo no estoy para estar criticando lo que están haciendo, porque lo que están haciendo está bien, ¿no? Pero ese parqueadero que hacen no le da ningún, ninguna solución a los quevedeños, porque ya el centro, mire, que usted va al centro y no se puede parquear, ¿no? ¿Verdad? No hay como. Y ahora a cobrar ahí una empresa que venga de donde venga, pero va, es lo mismo. Pero si nosotros instalamos este sistema, por ejemplo, de parqueos verticales que se llaman, que los carros entran y los carros se van, hasta 20 carros se van para arriba. Y esto lo podemos instalar en cualquier esquina, se instala y ya. Entonces, Eso ¿qué? funciona en China, ¿no? En Guayaquil ahorita ya. Ya hay uno. Sí, sí, sí, sí eso, eh, sí, ya está ya en Guayaquil, a buena hora que usted me ayuda porque usted ya lo vio. Entonces ya están en Guayaquil. Entonces, pero esto de aquí le da un realce al centro de Quevedo porque lo vuelve más comercial, porque el problema de que ahorita ya no se puede venir al centro porque no hay a dónde parquearse, porque hay que venir con una segunda persona para que se esté dando vuelta. Entonces ya con esto, todos los carros estarían parqueados en estos parqueaderos verticales y las calles estarían libres. Mire que esto de aquí también también aquí está para, para, para las bicicletas, ¿ve? También vamos a instalar para las bicicletas, es cada dos, tres cuadras, porque muchas señoritas jóvenes que trabajan en los almacenes, en los bancos, ya, claro, no vienen en la bicicleta porque se, la, se las pierden. ¿no? Pero aquí ellos llegan de mañana, las, la ponen ahí y la bicicleta se va para arriba. Y ahí está, hasta las 12 que ellos vienen, cogen, otra vez se van a la, com a la comida, ¿no, verdad? Y en la tarde también. Entonces, hay para bicicletas, tenemos también para las motocicletas, entonces, o sea, para entonces todo va a haber posible, ¿no? Exactamente. Es posible y es barato. Es regalado esto, porque esto inclusive se lo puede fabricar aquí. Los alumnos del Colegio 7 de Octubre, del de, de, de, sobre todo, ellos esto, pueden... Solamente ellos deben tener nada más, el conocimiento, el diseño. Eso, el la diseño. estructura. Nosotros y le, y damos, le damos los diseños, nosotros le damos los equipos que hay que comprar, los gatos hidráulicos, motores, todo eso se importa. Y toda la, la estructura se la puede construir aquí. Nosotros, fíjese que el Instituto Tecno, el Instituto Superior Valencia, que tenemos esa gran oportunidad que funciona aquí en Quevedo y que funciona ahí en la UTB y que no tiene terreno, entonces hemos hablado con la rectora de que no tiene terreno. Nosotros ahorita estamos también vamos, estamos para hacer firmar un convenio de cooperación con una universidad china y el Instituto Valencia para que se preparen los jóvenes, ya es con ese nivel también, no es solo los colegios chinos, sino que... El, les hemos estado dando clases de agricultura al Rodríguez La Bandera, al Colegio Mocache, al Colegio de San Carlos, al Colegio Valencia, con profesores desde la China, gratuitamente. Entonces, ahora vamos a cooperar con el Instituto Valencia. Y si nosotros llegamos, también le entregaremos un terreno a ese instituto para que se construya también acá, porque todos estos proyectos que nosotros hablamos es de educación, preparación bueno, al pueblo. Estamos ya en la parte final de este diálogo, son las 21 horas eh, 28 minutos, dialogamos con el ingeniero José Álvarez, él está patrocinado por el movimiento Unión eh, Ciudadana, Mo Unión Ecuatoriana, Unión eh, Unión, Democrática, De Ciudadana. Unión Democrática Ciudadana, lista sí. 106, sí. Eh, que es un movimiento que es la segunda vez que lleva, pues, patrocina pues, a un candidato a la alcaldía, y hoy el ingeniero José Álvarez está dando su su tema, ¿no? Su propuesta como candidato. Nosotros también como Diario al Día, Gran Voz Radio, 104.3, analizamos este tema a fondo con, con los actores, con aquellos líderes, para que el soberano, quien nos está viendo en este momento, pueda tener conocimiento, ¿no? A ver, la propuesta de este candidato, de este de acá, el de acá, el de allá, la que le parezca mejor al ciudadano, al final, el 5 de febrero, porá, podrá decidir con certeza quién realmente merece estar en el sillón de la alcaldía del Cantón Quevedo palabra final, ingeniero. Palabra final es muy importante, usted me preguntó, bueno, ¿cómo voy a llevar la campaña? Yo realmente no estoy invirtiendo dinero en la campaña, es un sistema moderno, un sistema, yo lo llamo un método moderno, para poder liberar a, a, al pueblo, a los pueblos, no hay otro sistema, no habrá un sistema de que el pueblo esté esperando a no, que el que me regala más camisetas, o que me da eso, él me va a solucionar, eso eso el pueblo tiene que sacárselo de la mente, ¿no verdad? La única manera, el método para sacarlo, es nuestro sistema en el que el candidato no invierte y que al candidato se lo conozca, que sea serio, que el pueblo empiece a seguir preguntando, bueno, ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es Álvarez? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿No verdad? Entonces, este hombre, gracias a Dios, no debe, gracias a Dios, no debe un dólar a nadie, no debe un dólar a, a, no debe un, dólar a un banco, ¿no? no, no, no debe absolutamente nada, ¿No verdad? a una ferretería, yo puedo ir a la ferretería y a mí me dan para pagar a tres días, cinco días, si es que, pero no lo hago, pero yo puedo ir y me lo, me lo dan porque me conocen, ¿no? ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a llevar esta campaña? Mi fuerza son ustedes pueblo, o sea, ustedes son los que tienen que cada vez que me vean en esa bicicleta tienen que pitarme su moto, pitarme su carro, eh, motivarme, aplaudirme, como lo están haciéndolo, o sea, y cuando vaya a sus sectores y van a escuchar nuestra que aquí va su candidato, el ciclista, el que, que el que está que lo conozcan José Álvarez salir por favor a sus puertas a sus balcones a recibirme porque simplemente estoy luchando por ustedes. Yo lo hago simplemente por ustedes. Yo, yo mi asunto, digamos, de mi parte, no, no pienso, le digo a la gente, mira, no pienso, pero no me llama pero ni la atención eso de un sueldo de alcalde, digamos. No, A mí eso no me, no me mueve. Lo que me mueve es simplemente serle útil. Yo soy esa persona que he sacado adelante a mis hermanos. Soy hermano mayor. Mis hermanos ahorita todos ellos, dos hermanos varones. Todos dos construyen maquinaria ellos están gracias a Dios también bien tienen gracias a Dios, tienen sus vehículos yo le digo a mi hijita, le digo mira mamá, lo bueno que es cuando alguien tiene conocimiento, mis hermanos le digo mira, míralos cómo compran carros nuevos, cómo comprar carros de juguete, le digo, compran uno ahorita después de tres meses otra vez compran otro y le digo, mira lo que hace, el conocimiento el conocimiento ¿no, ¿verdad? es todo, ¿no? claro, yo a mi, a mi mamita, a mi papito, donde ellos viven, yo gracias a Dios eh, me, eh, me ha sido útil yo he construido la casita para que ellos vivan cómodos, no verdad, entonces yo soy ese hombre luchador que me gusta luchar por la, por, familia, por, ¿no? por la familia. Y ahora yo quiero seguir luchando por un pueblo. Yo he llevado a más de mil jóvenes quevedeños a la China a estudiar y muchos están viviendo allá la gran vida, eh, ya trabajando, ya tienen cinco o seis años, han estudiado sus carreras de negocios internacionales, hablan el idioma chino. Entonces ahora busco es llevar a un pueblo adelante. Nada más. Muy bien, bueno, ahí está José Álvarez, el ingeniero José Álvarez, él tiene su propuesta, habla de parqueaderos en verticales, eh, crecimiento de la ciudad en vertical, ordenamiento, tecnología, conocimiento, apuesta mucho al recurso humano, es decir, aquellos jóvenes que casualmente ahora, en febrero, marzo, va eh, básicamente a salir, ¿no? 13.500 nuevos bachilleres en, en toda la provincia de Los Ríos, que veo, tiene como cerca de 3.500 nuevos bachilleres y son los retos. Queremos agradecerle a todos nuestros amigos internautas, señores al día, a través de la señal al ese, a través de Gran Voz Radio. Queremos agradecerle, será hasta pronto. Buenas noches. Si es, si es nimen, quiere decir gracias a ustedes. Queridos hermanos, que bebeño, maravilloso y que espero que Dios mediante tengan un maravilloso nuevo año y con su nuevo alcalde, ese alcalde del pueblo, ese alcalde que va a estar con ustedes. Muchas, Muchas gracias. gracias Hasta pronto.